Hoy, em, ¿qué día es aquí? 17 de febrero. Ahí lo veis, ¿verdad? Sí. Hoy, 17 de febrero, he decidido que este Journal, este February Journal, va a ser un blog. Si visteis el Journal de enero. Ya sabréis que, pues eso, como que al principio decía, no quiero a un formato en concreto En enero me apetecía hablar eh, formato voz en formato vocenof Y en febrero me apetece hacer un vlog de memes Lo que pasa es que lo he pensado un poco tarde, entonces hasta ahora no me he puesto a hablar Así que, vamos a ello qué está siendo febrero para mí, febrero está siendo un mes increíble Es que después de la cuarentena de estudio que tuvimos en diciembre y enero Febrero me está pareciendo una maravilla Me siento libre <risa> Todo esfuerzo tiene su recompensa Y febrero mmm, siento como que me está devolviendo todo mi esfuerzo En forma de, de momentos de disfrutar De pasarlo bien, de ser feliz y de compartir Y mmm, básicamente en eso está consistiendo mi febrero ya os dije que pues estoy manteniendo el yoga, estoy empezando Todavía estoy muy introducción porque pues he pasado mucho tiempo fuera de casa Y ha habido días en los que he dicho no hago nada Y otros en los que he dicho oh, yo hago 10 minutos Pero bueno, ay no tengo batería en la cámara Bueno, rapidito Estoy pasando mucho tiempo fuera de casa El tiempo que paso en casa lo disfruto un montón porque me lo dedico a mí misma Esto es algo que me hace muy feliz Como compaginar mi vida social con mi vida personal De dedicarme tiempo de verdad pues sí, a partir de ahora sí que tendré que reincorporar un poco mi rutina de estudiar y tal, pero bueno, poco a poco. Eh, sé que voy a poder seguir manteniendo las tres partes de mi vida, entonces estoy como muy feliz por esa parte. También vinieron a visitarnos nuestras amigas de Bilbo, son las que hemos estudiado toda la vida, bueno, toda la vida, en plan, toda la universidad. Y, y este año pues ha sido un gran cambio porque... O sea, de nuestro grupo hemos vuelto dos A mí todo la unidad, estoy súper contenta eh, Con la gente estoy súper a gusto, súper feliz Pero es verdad que pues he hecho de menos a mis amigas de allí, a mis amigos de allí y todo. Y pues que hayan venido a vernos algunas de ellas. A las dos pues nos ha hecho súper felices, la verdad. Y es que ese día nos lo pasamos genial. Les llevamos a la parte vieja y justo por la calle había gente viniendo a danza, En plan con lo de Arzaya, que de Deac, creo que se llama o algo así. Yo hacía buscar lanza de pequeñito, se me partía el corazoncito. Pero bueno, eh, les llevamos eso de pinchos por la parte vieja. Después eh, fuimos a comer a Cristina Oriak, el abrieron aquí yéndonos como en septiembre o algo así y todavía no habíamos ido eh, después les llevamos hasta el pene de los vientos por supuesto eh, por el camino hicimos un parón en la concha para que se hicieran sus fotos en lo preciosa que es la concha y, y no sé, es que nos lo pasamos súper bien eh, fue un día genial después he tenido más momentos de los que os digo de compartir cafés con mis personas favoritas de pasar muchísimo tiempo con mis abuelos que... Eh, pues eso, en diciembre y enero no pasé tanto tiempo, bueno, navidad sí, evidente, evidentemente, pero el resto de tiempo como que no Y, bueno, lo echaba un montón de menos, eh, ya os dije que es una de las cosas que más agradezco de haber vuelto a casa Uf, Es que ojalá fuera hace una semana, porque eh, hace una semana estábamos en Roma, en plan, el jueves pasado nos fuimos a Roma Y días enteros estuvimos viernes, sábado, domingo y lunes, y volvimos el martes, y es que ha sido... Una experiencia tan increíble, o sea, eh, nos hemos ido de viaje solas, mi madre y yo El sueño de mi madre de toda la vida ha sido ir a Roma y ha hecho por B pues todavía no habíamos ido Y, y pues en Navidad decidí regalárselo eh, Bueno, es que tengo el vídeo y es que fue, fue increíble eh, la reacción, o sea, las dos llorando de la emoción eh, El viaje ha sido espectacular, es que ha, ha superado, os juro que ha superado Mira que no me digo, juro, eh, pero es que ha superado como todas nuestras expectativas, tanto Roma como nosotras mismas, cómo nos hemos organizado, eh, lo bien que hemos estado, o sea, es que ha sido increíble, eh, lo bien que hemos comido, eh, que rica está la pasta de Italia, y la pizza y todo, y el helado y todo, es que yo he flipado. Y además desconecté un montón del móvil Porque eh, decidí como subir toda la vuelta Entonces eh, estuve como súper desconectada En plan, no pensaba en nada de redes sociales Ni nada, simplemente sacaba fotos a lo que me gustaba Y decía, bueno, después ya decidiré lo que es subir y lo que no, ¿no? Y lo que quiero guardar de recuerdo en Instagram y lo que no Pero ahora como que quiero disfrutar del viaje Y eso fue, eh, vamos, eh, de las mejores decisiones de mi vida <risa> Y esta semana de vuelta a la rutina pues ha sido un poco... Mmm... Bluff. He ido ya a todas las clases desde que he vuelto Pues de 8 no me a clase que se me ha hecho pf, bolísima, y me he a las seis de la mañana En plan de levantarme a las seis de la mañana Pero bueno, bien Nos vamos acostumbrando, es lo que toca Y hoy hemos pisado a la biblioteca por pues, primera vez En plan, y pues después de la clase Hemos ido a tomar un café y... Se me ha acabado la batería, pero bueno No pasa nada, nos así porque es muy rapidito Y hemos subido a la biblioteca como una hora, hora y media Y ha sido como En plan, no puedo volver a estar aquí sentada pero bueno, lo estoy asumiendo, ¿vale? Nos vamos a ayudar mutuamente a volver a la rutina, ¿vale? Para el final del journal ya tendré más incorporada mi rutina porque ya la semana que viene sí que quiero de verdad tomármelo en serio un poquito porque me estoy pasando yo. Esto no puede ser. Y ahora me voy a la calle que he quedado y son carnavales. En plan, mañana nos disfrazamos. Pero bueno, os hablo mañana de eso porque... Sí. I'll trade my For your company you know I'd find the window of opportunity to paint a rainbow of silk and call it serendipity you can drop my motorcycle and all will be forgiven it's a celebration so I lift you off the ground not only me Falling side, around mm. the ocean glow like we're in a movie. You got so much sand on your no, body. Your eyes, we had the same gig in life <laughs> Now I know too much has been said. I take myself on adventure instead to build a new way of life. What do you think? Vamos de roperas. Esto es mi guitarra. El resto es ropa de casa, un top de, de fiesta desde no sé cuántos años. Que lo más guay es la espalda. Es Después, eh, mi cosa favorita: los pantalones que llevo, que eran de mi ama. Y mirad, es que son super guays. Bueno, que son así como con bolsillos, después me he añadido esta cadena aquí, un collar de mi madre de antes y unos limites míos. Nos pues vamos. Las gafas no sé para qué las llevo, pero bueno, por si acaso, chicas nunca se sabe. Y ahora me pondré un jersey o una térmica o algo para no pasar frío. <risa> He tenido clase, prácticas entonces estoy ya un poco, bueno, son las 5 de la tarde. Pero vamos, que se me ha pasado el día volando, pero no venimos a hablar de eso. Mi fin de, mi fin de ha sido guay, la verdad. El sábado nos disfrazamos de rockeras, encontraré mi voluntad porque la verdad es que yo no hubiera ido de rockera. Pero bueno, mis amigas querían ir de rockeras y un voto contra 8 pues... Era difícil ganarlo, la verdad. Así que fuimos de roqueras. No sé si en vuestras ciudades también. Sé que en algunas sí, pero sé que nos hacen todas. Entonces, bueno, aquí es súper típico las comparsas de carnavales. En plan, salir en comparsas de carnavales bailando. Rollo, empiezas a enseñar como en septiembre. Y estás, pues, este carnavales ensayando todos los fines de semana. Yo he salido durante muchísimos años, evidentemente, porque a mí me encanta bailar, por si no lo sabíais. Pero con el tiempo, pues, pues ya no bailo. Eh, quiero retomarlo. Quiero hacer demasiadas cosas, ¿vale? Y no me di cuenta de que no tengo tiempo para todo Bueno, total, yo he salido bailando en comparsas desde cuarto de primaria hasta cuarto de la ESO Siete años bailando eh, lo dejé con, a base de lágrimas, o sea, de hecho todavía cuando lo veo me duele como no estar ahí porque lo vivía al máximo Las comparsas se curra mucho, el rollo de los trajes y tal, es que es, son un currazo todos, me han encantado las comparsas este año, la verdad y bueno nada, vengo a enseñaros este pactito que me llegó hace unos días la chica pues no me ha pedido que os lo enseñe ni nada, pero yo lo voy a hacer por Instagram ya os habré subido alguna historia así que igual lo habéis visto, pero bueno me han enviado dos collares que ahora mismo se han convertido en mis dos collares favoritos junto con los dos que yo he puesto que son de Libra y el de Laje, Esto lo yo siempre pero bueno, y ahora voy a hacer un poco change para ponerme estos dos porque bueno eh, venían los dos en un pactito así ¿vale? y dentro... Con su marca de agua Así, de la luna Tenéis el QR y la cuenta de Insta Por si queréis echarle un vistazo porque es que la chica es buenísima Y tiene eh, cosas preciosas Y con una pegatina de una luna Es que es un detalle Estas cosas me ganan, la verdad Los dos collares son estos dos Que es que son una maravilla A ver, este empezaré diciendo que ya lo tiene medio país, ¿vale? Pero yo también quería tenerlo Porque es que es es precioso, una luna y un sol, es que llevo buscándolo tanto tiempo este sabía que me lo iba a mandar porque es el que yo elegí pero después me han mandado este de sorpresa que es que eh, también es precioso una luna así como más blandecita, es que me encantan los dos incluso los dos juntos, rollo este más corto y este más largo es que tienen que quedar eh, tan bien este vlog es así de charlita eh, pero me apetece y la verdad tengo como muchas cosas que contaros el próximo día yo creo, hablaremos de libros Hoy me he rizado el pelo, bueno en Carabales me lo recé Pero hacía muchísimo tiempo que no me lo rizaba. By the way, no sé si dejármelo largo otra vez Si mantenerlo así o si cortarlo Es que no sé qué hacer Porque el pelo liso me gusta corto El pelo rizado me gusta largo El flequillo me gusta con el pelo liso Con el pelo rizado no me gusta flequillo Entonces tengo aquí eh, un caos mental Que no sé qué hacer con mi pelo Esto es un drama, lo sabéis, es un drama que sí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 hoy nos toca hablar de libros, vale. Lo miro, eh, siento la calidad, pero eh, acabo de grabar un vídeo y se me acaba la batería de la cámara, así que um, estas camaritas. No dura nada, de verdad, eh, no entiendo por qué hacen las baterías tan cortas de duración. Bueno, no vamos a eso. Hoy venimos a hablar de libros, ¿vale? ¿Por qué es venido hablar de libros? Dentro de poco voy a grabar un vídeo de libros y os voy a contar los libros que me he leído desde la última vez que hablamos de ellos. Pero eh, me apetece mucho porque es que me encanta leer, ¿vale? Entonces vamos a hablar de estos libros que todavía no me he leído pero eh, que tengo en casa. No sé si os pasa, pero yo me estoy leyendo libros y ya estoy pensando en los siguientes. Me quiero leer tantas cosas a lo largo de mi vida, pero no me doy cuenta de que chica poco a poco, ¿sabes? Eh, ¿Qué está? Ahora estás con estos y listo. Pero bueno, la cosa es que entre eh, ir a tiendas de segunda mano y encontrar los libros que querías encontrar y eh, algunos que me han ido enviando y tal, pues sea, al final he ido acumulando bastantes libros, como podéis ver. Así que vamos a hablar un poco de ellos porque sé que hasta que me los lea queda mucho tiempo. Porque ahora estoy con otros, eh, hay algunos otros que tampoco os voy a enseñar porque vamos a hablar de ellos en el siguiente vídeo. Así que, eh, sí, ¿vale? Voy a empezar por eh, el orden en, los, en el que que los he cogido. Vale, sumamos sistemas. Hay una tienda de segunda mano que se llama Read que seguro que la conocéis porque está en prácticamente todas las ciudades de España. Y es que es una maravilla. Antes era un libro, tres euros, dos libros, cinco euros... Y cinco libros 10 euros. Ahora ha subido un poco el precio. y es un libro 4 euros. Dos. Seis. Creo que son. Y cinco doce. Que aún y todo. sigue teniendo muy, muy buen precio. Pero es un poco. Un pelín más caro que antes. Y nada. Entonces yo cada vez que voy ahí. Pues he hecho un vistazo. Porque es que de verdad. Hay veces que te encuentras con maravillosos libros. Como ya veis Estos. Que es que están nuevos y es que un libro si te vale 20 euros en una librería. es que, chicas, es que está nuevo, ¿vale? El primer libro que me cogí, me compré estos dos a la vez, eh, fue este de Ana Gabalda. Por si no lo sabéis, yo me leí un libro de Ana Gabalda que lo tengo por ahí. Esperad, sí, aquí está. Es este, eh, se llama Juntos nada más. Y es uno de los libros más preciosos que me he leído en toda mi vida. Así que he elegido... Mmm, Darle una segunda oportunidad a la autora y comprarme este suyo, que es el de El Consuelo. No tengo ni idea de qué va y no quiero tener idea de qué va. Porque me encanta llegar a los libros sin ni siquiera haber leído lo de detrás. La verdad, soy así. Me gusta que me sorprendan. Tiene muy buena pinta. Es que, chicas, está nuevo. En plan, no me digáis que no. ¿Qué diferencia hay? Decidme. Pues este libro me costó 3 euros y este libro me costó 20. Igual está más. 21. Mira, 21. Es que, es que es heavy, hay ¿eh? libros más viejitos como este, pero claro, cuando son de Julián Navarro no te puedes resistir a ellos. Así que vi esta maravilla de eh, Julián Navarro y me lo compré. Es la Biblia de Barro, tampoco sé de qué va, ni quiero saberlo. Eh, me leí el de este, lo dejamos para el próximo vídeo. Bueno, que me leí un que es que, eh, vamos, en mi top 3 libros está, junto al de Ana también está mi top 3, ¿vale? Eh... Muchas gracias de leerlo también. Una editorial de libros, me envió estos tres, eh, que bueno, me estoy leyendo este, que es el diario para estoicos. Eh, es como una nota eh, estoica para cada día durante un año, entonces te lees una cada día. Y está muy guay, la verdad que me está encantando. Elegí también estos dos, el primero de hiperfocus o hyperfocus, mmm, para concentrarse más. Eh, no sé, la verdad que el tema de la concentración me parece apasionante. Y si me dan más tips para concentrarme más, pues la verdad es que, es que nunca están de más, ¿vale? Este tipo de consejos. Y por último, me enviaron este, la inteligencia emocional, porque a mí es eh, también un tema que me apasiona, la inteligencia emocional. Yo soy una persona muy sensible, entonces eh, todo aquello relacionado con la sensibilidad y la inteligencia emocional, pues es que me gusta muchísimo aprender sobre ello. Creo que todos deberíamos aprender sobre ello para intentar entender más al resto. Y desarrollarnos la de empatía y sobre todo pues ser más conscientes de, de general de todo. Este me leí un par de páginas porque no me pude resistir el día que me llegó. Pero es que ahora mismo eh, estoy leyendo cuatro libros a la vez. He decidido parar eh, de... Aumentar el número de libros, vale, y centrarme en esos cuatro y tenerlos una vez y ya eh, solo leerme dos o a sea, la vez, no puedo más, no lo voy a repetir. Pero es que claro, me dan como tantas ganas de leer todos que digo, no puedo elegir por cuál empezar. No sé si os pasáis sobre mí mucho, y a mi Goodreads podréis verlo. De hecho, en realidad me estaba leyendo otros dos libros más, en plan seis, pero dije, vale, estos dos eh, los quito, los aparco ahora mismo y, y ya los retomaré dentro de un tiempo. Porque es que no puedo conseguir seis a la vez, mira, cuatro todavía es bastante factible. Bueno, bastante, al límite vale. de ser factible, pero ya sé, es demasiado. Y hace un par de semanas eh, me volví a pasar por Riz Riz, que voy aproximadamente pues, una vez al mes o cada dos meses mínimo. Y eh, no voy más, porque eh, es que siempre que voy me acabo mm, comprando algo. Cogí estos dos libros. El primero, sinceramente, no sé por qué me lo cogí, ni siquiera sé si me va a gustar eh, Me leí todo de atrás, tampoco se me atrajera mucho, pero dije, bueno, ¿por qué no? A veces me gusta coger libros así, luego no, normalmente me suelo arrepentir, pero ha habido ocasiones en las que dices, menuda maravilla el libro y no, no me lo hubiera leído nunca, ¿sabes? Así que he decidido dar una oportunidad a este que se llama Nikolsky y no sé, al final también, que sea un libro cortito, pues yo creo que me va a hacer leerlo, lo leeré y os lo comentaré dentro de... Un par de vídeos de libros probablemente. Y por último, este libro que llevaba buscando tanto tiempo, es que lo he visto mil veces en la librería y he estado en todas a esto de cogérmelo, pero como os digo, pues estaba leyéndome ya muchos libros a la vez y dije, otra vez será. Pero claro, eh, cada vez que iba a Riri, a Riri, pues lo buscaba, pero no lo encontraba hasta este día. El alquimista, chicas, conseguido el alquimista por 4 euros y no me digáis que no es una edición bien buena. Y mira por dentro, está genial, blanco, súper blanquito, muy feliz. El mejor regalo del mundo, libros. Es que no hay nada más bonito que leer. El... <ríe> tenemos aquí el February Journal, espero que os haya gustado mucho, eh, ha sido un mes bastante guay, la verdad estoy muy contenta, me ha he hecho desconectar un montón, reconectar también conmigo misma. Y, y bueno, en marzo siguen cosas muy chulas también, así que eso es un mes que realmente me apetece. Aunque a la vez me da un poco de pereza, porque ya sé que eh, a partir del lunes me voy a poner en serio ya con la universidad. Pero yo la rutina de verdad, porque al final, eh, entre que he tenido prácticas eh, y he acabado súper cansada y tal, pues eh, no, esta semana la verdad que no he conseguido ponerme demasiado. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, os mando muchos besos desde aquí y nos vemos el próximo domingo a las 6 como siempre.